Adelquisa de Jesús Almonte expresó sentir temor ante las constantes agresiones y amenazas de Carlos José Roque, quien fue detenido recientemente. Yo tenía a mi pareja y él me agredió y me dio por la cara y me maltrató y me amenazó, con un puñalar y, y yo temo de que él me haga un daño, que si yo lo veo y lo suelte y él quiere que yo lo suelte, yo no lo voy a suelte porque es que él me, él me quiere latimar y lo, me manda amenaza. ¿Quién Sí. ¿Por qué? Porque decía que yo tenía otra pareja y yo no tenía nadie. Eso fue en la entrada la universidad donde yo vivo. Me, me, rompió, entró, me rompió la puerta, y me hizo todo lo que todo lo que quería. Yo tuve que ir a la casa de una de acogida Santo Domingo, porque me agredió muy mal y tuve que llevarme para Santo Domingo. Explica que a pesar de estar detenido las amenazas son constantes, por lo que pide el accionar de la justicia ¿Aún estamos presos en la amenaza? Sí, que me va a matar cuando salga de ahí Yo le he pedido a las autoridades que me pongan a en el asunto porque es que yo soy indefensa, yo vivo sola para allá no tengo a, a nadie yo tengo ahí por mi vida de que me haga algo Para NTN su noticiero regional Joanny Paulino